Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión analizaremos la primera lección de este trimestre que lleva por título El Crisol del Pastor. Y bueno, en esta ocasión me acompañan algunos amigos que les voy a pedir que se presenten. Por favor. Gracias, Uriel. Bueno, mi nombre es Melisa Saray. Soy egresada de la carrera de Comunicación y Medios. Y pues va a ser un honor estar con ustedes estudiando y aprendiendo más de esta lección. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alcántara. Eh, trabajo aquí en la universidad en el área de efectividad institucional y es un gusto estar aquí con ustedes. Hola, soy Valeria Rodríguez, estudio la licenciatura en comunicación y medios y espero que podamos aprender mucho en este trimestre. Y bueno, yo soy Uriel Suárez, soy abogado, parte del equipo legal de la Universidad de Montemorelos y pues es un gusto también compartir esta lección con ustedes. ¿y ¿nos diriges en oración? Claro que sí, vamos a orar. Amante, Padre, que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por este día. Te pedimos que nos dirijas y que podamos tener un repaso conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros y darnos la sabiduría que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, en esta, en esta lección yo me topé con la, con la sorpresa... De que nos dirige o nos remite al estudio de uno de los textos que son súper favoritos en la Biblia, ¿no? El Salmo 23. Y yo creo que desde pequeños lo podemos recitar de memoria, ¿no? El Salmo 23, cuyo autor es David, y bueno, relata esta como analogía de la, las cualidades de Dios como un pastor, ¿no? Y bueno, ya, ya lo analizaremos a detalle, pero fíjense que en la parte introductoria de la lección... Eh, se presenta una pregunta que me gustaría que con esta iniciáramos. ¿no? ¿En qué momentos creciste más espiritualmente? ¿En los momentos fáciles o en los momentos difíciles? ¿Ustedes qué creen? Yo considero que en mi vida han sido los momentos difíciles, los que me han puesto a prueba y los podría poner como esos momentos en los que tambaleas y es momento de tomar decisiones y es ahí cuando ves un poquito más allá de lo que tienes enfrente, ¿no? Y empiezas a crecer tanto interna como externamente y ves el panorama. Ok. Sí, yo también pienso que los momentos difíciles son los, los que uno puede crecer más eh, en todos los aspectos, ¿no? Eh, financieramente, espiritualmente, familiarmente. Eh, y justamente como dices, Saraí toma uno decisiones importantes que impactan para el desarrollo de tu vida. Ya. Yeah. Pues yo creo que un poco de ambos eh, es decir, en los momentos difíciles pues nos vemos eh, en situaciones en las que volteamos a ver a Dios sus promesas, empleemos eh, y vamos hacia Él pero en los momentos fáciles cuando vas saliendo de los difíciles como te acuerdas te, te estás tan empapado de agradecido por lo que Dios te dio que también es, es fácil okay. estar con Él y esa experiencia difícil se convierte de pronto en una experiencia de aprendizaje, ¿no? en donde puedes tomar cosas positivas. Bueno, pues el verso primero de este Salmo 23, al que nos induce eh, la lección, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No. Está hablando de Dios como un pastor y yo creo que es una ilustración hermosa porque pues los pastores, por las actividades que realizan, por su trabajo, en qué consiste, son personas... Eh, apacibles, cuidador, cuidadoras, verdad, que tienen diferentes eh, características. Y es hermoso que se nos describa a Dios como un pastor, porque en esta ilustración nosotros somos las ovejas. ¿no? Entonces es como bien reconfortante. Y fíjense que la lección nos invita a hacer un ejercicio, del cual me gustaría que ustedes participen también, porque plantea dos preguntas. ¿Qué aprendes acerca del pastor en cada uno de los versículos que se mencionan ahí? Por ejemplo, en Isaías 40.11, encontramos que es amoroso. En Jeremías 23.3, que recoge al rebaño que es protector. En Ezequiel 34, que reconoce a sus ovejas, o sea, que tiene una relación con ellas. En Juan 10.14, también se refuerza esta idea. Y en 1 Pedro 2.25, que las guía. ¿no? Pero, ¿qué hace el pastor para cuidar a sus ovejas? O sea, ¿qué actividades él lleva a cabo para cuidar de ellas. Me gustaría que eh, pues leamos, eh, Saraí me ayudas con el Salmo 23, 2 y 3, okay. eh, Jaime con el Salmo 23, 4 y 5 y Vale con el Salmo 23, 6. ¿Qué hace el pastor para cuidar de sus ovejas en estos versículos? Bueno, eh, mi versión es la nueva versión internacional y dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Creo que podemos salvar de aquí que nuestro Padre como pastor nos guía y es nuestra compañía. Ok. El 4 y 5 de la traducción al lenguaje actual dice, Puedo cruzar por lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor. Siempre estás a mi lado, me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Qué bonito, ¿no? Es sentir esa, estas palabras que te reconfortan. Que saber que si estamos pasando por una situación difícil, Dios, nuestro pastor, siempre va a estar con nosotros. Es. Lo, lo dice de una manera muy, muy tangible, ¿no? Esa, esa redacción. Está, está padre. El versículo 6 de la versión Reina Valera 1960 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, es un, una, una, él está convencido de que Dios está con él, de que la misericordia lo sirve, de que es bienaventurado, de que Dios es, ha sido bondadoso. Y pues qué bonito, ¿no? Que dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ok, nos ofrece una morada. Bien, pues, eh, encontramos cualidades importantes del pastor, ¿no? Y de, y de Dios como ese pastor que está a nuestro cuidado. Y, y el texto completo de ese, de ese salmo nos presenta diferentes facetas o diferentes áreas en las que la relación entre la oveja y el pastor puede tener eh, injerencia. Y una de ellas es el tema de los valles de sombra de muerte. ¿no? Yo creo que cuando leemos el Salmo, eso es algo de lo que uy, nos, nos complica el panorama, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte o en un lugar muy peligroso, no temeré, no, porque me, me harás no tener temor, me darás aliento, eh, entre otras. Ahora, cuando avanzamos en el estudio del Salmo, también encontramos que él nos guía por sendas de justicia. ¿no? Y para hablar de justicia en estos tiempos creo que es algo complicado porque ahorita nuestros estándares morales en la sociedad y en la vida están un poco difusos. ¿no? Eh, pero la lección en este día nos presenta cuatro características de las sendas de justicia. Es decir, de una manera aplicada, ¿qué podemos hacer nosotros para asegurarnos de que la senda que estamos siguiendo ¿Es una senda de justicia o es una senda correcta? ¿Pero qué les parece si eh, retomamos esta actividad en el siguiente bloque? Claro, que, claro sí. que sí. La Biblia explica nuestra vida como un viaje largo en una senda en medio de un paisaje. La primera es la buena senda, la senda de la justicia. La segunda senda es la senda mala o pecaminosa. Sí. El final de cada una de las dos sendas está establecido. Que la senda de justicia conduce a la vida y la senda de iniquidad conduce a la muerte. Si decidimos permanecer en la senda de justicia, Dios promete que esta nos conducirá a la vida. Mediante el profeta Isaías, Dios promete a quienes confían en Él que su senda se convertirá en una calzada fácil de transitar. Isaías 35.8 dice, Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará en mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, nos extraviará. Bien, pues estamos de regreso en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Y antes de la sección anterior, nos quedamos hablando del tema de la justicia y analizando la parte de este Salmo 23 que nos dice... Que el pastor nos guía por sendas de justicia. ¿okay? Eh, referíamos también que en la actualidad, de pronto, el estándar de la justicia es un poco difícil de determinar, ¿no? por, por tantas cosas que la sociedad está adoptando, y de pronto ya determinar lo que es bueno o malo, o poner las cosas en su lugar, resulta diferente. ¿no? Pero este salmo... Eh, al referir los caminos de justicia, han inspirado al, al autor de la lección a que nos dé cuatro ideas de cómo asegurarnos de que los caminos que hemos elegido sean caminos de justicia, o sean los caminos correctos. Y vamos a compartir eh, algunos eh, como indicadores de que nuestros caminos son los caminos justos. Bueno, el primer indicador es: los caminos correctos nos capacitan para ser las personas correctas. Creo que esto es interesante porque muchas veces pensamos que porque estamos en el camino correcto o lo intuimos, pensamos que va a ser fácil, pero está muy lejos de la realidad. Vamos a tener pruebas, vamos a tener distracciones, pero debemos estar seguros de que Dios va a estar ahí como, como un buen pastor. Eh, el segundo es los caminos correctos conducen al destino correcto. Esto es como un GPS, ¿no? ¿Cuál es tu destino? Lo pones. Entonces tú te vas guiando por el mejor camino. Y, es, y ya sabemos cuál es nuestro mejor camino, ¿no? La patria celestial. Ok. De pronto, si el destino no se ve tan próximo, podríamos replantearnos el camino, ¿no? Exactamente. Ok. Y el tercer indicador es los caminos correctos nos mantienen en armonía con la persona adecuada. En este caso, en Salmo 23, la persona adecuada es Dios. Pero también podemos decir que los caminos correctos o los de justicia... Y las personas adecuadas son las personas que nos rodean. Cuando nosotros vamos por un buen camino, tenemos esa armonía con las personas. Tenemos una buena relación con nuestros amigos, nuestros familiares. Y eso es un indicador de que vamos por el buen camino. Ok. Y por último, también se presenta los caminos correctos. Nos dan el testimonio acertado. Eh, en ocasiones nosotros estamos empecinados o empeñados en elegir un proyecto que más que atender los planes de Dios, atienden nuestras aspiraciones personales. Y en ocasiones el testimonio que damos al hacer eso, pues no puede ser el más, el más coherente, ¿no? Entonces, una forma de saber que estamos en el camino correcto es el análisis de la percepción que la de, las demás personas tienen de nuestro testimonio, ¿no? Entonces, analizando estos cuatro elementos podemos determinar si vamos por un sendero de justicia, porque Dios por ahí nos quiere guiar, ¿no? Bien, pues avanzando en el, en el estudio de la, de la lección, eh, nos topamos con, otro, con otra parte de, del Salmo, que es la parte referente a los valles. Eh, el título aquí es Desvío Inesperado. Y bueno, uh, quiero que alguien de ustedes me, me comparta qué piensan al leer este Salmo cuando se topan con la parte de los valles. ¿no? ¿Qué dice sobre estos valles o qué podrían representar estos valles? Pienso que a veces es necesario aprender a, a no tener miedo. Es decir, cuando pasamos por esas circunstancias, es por, porque vamos a aprender. Y ese aprendizaje consiste a veces en necesariamente que tenemos que pasar por ciertas circunstancias que a veces no son muy desagradables. Okay. El texto que es el Salmo 23, 4 dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Y yo creo que el valle de sombra de muerte Al que se refiere este versículo Podría tomar formas eh, Múltiples en la vida de nosotros como personas Como las ovejas del pastor ¿no? algunos de ustedes se le ocurre alguna forma en que en que un problema o una situación podría constituir un valle de sombra de muerte para nosotros. Yo estoy pensando, por ejemplo, en, en la, la enfermedad. ¿no? La enfermedad en el mundo, que ya no es nada nuevo para nosotros, podría constituir un valle de sombra de muerte. ¿Y se te ocurre uno, Vale? Incluso en las cosas pequeñas, mínimas, organización, el no poner a Dios en primer lugar, ahí ya estamos entrando en un valle de sombra de muerte muy grande no saber priorizar las cosas que tenemos que hacer o... situaciones que nos lleguen a obstruir la vista, creo que eso también puede ser un valle de sombra. Ok. Sí, también pienso que desde perder la confianza de una persona, de un amigo, de un familiar, hasta la muerte, ¿no? Finalmente eh, tenemos ese miedo y a veces nos podemos encontrar en ese callejón sin salida que no sabemos qué hacer qué decisión tomar. Entonces, a pesar de eso, eh, el, el texto nos invita, nos alienta, nos inspira para confiar en Dios. Ok. Bien, hay una pregunta aquí en, en, la, en la lección que me gustaría que, que discutiéramos. Dice, ¿por qué crees que las ovejas terminaron en el valle? ¿Piensas que las ovejas llegaron ahí solas o que el pastor guió a las ovejas por ese camino? ¿Qué podríamos decir? Eh, ¿Por qué en este texto eh, David se preocupó por como que incluir una parte que supera los pastizales, que supera la mesa preparada y se valle de sombra de muerte? Yo considero que el, al leer el Salmo 23, me lo imaginaba así, ¿no? Vas por lugares bonitos, pero así no es la vida, la vida real, por así decirlo. De ir de un lugar bonito a tener un, pues todo un banquete. Creo que todos en algún momento hemos pasado por ese valle, como mencionaban ustedes, ¿no? desde cosas muy pequeñas a cosas ya más grandes. Entonces, cuando leemos el Salmo 23, es literal, como una trayectoria, no un viaje. Y si nos ponemos a pensarlo como las ovejas, creo que en cualquier momento iban a tener que llegar a ese punto. Y tomando la pregunta, eh, no considero que el pastor las haya llevado a ese lugar. Creo que eh, si alguna vez hemos observado a las ovejas cuando están pastando o algunos animalitos, pues empiezan a buscar ¿no? qué comer y se empiezan a alejar. Creo que es cuando pierden de vista un poco al pastor, que empiezan a alejarse de donde él las lleva. Entonces, creo que no es el pastor el que las lleva, sino por su propia decisión o el buscar qué comer, la que los lleva a esos lugares. Ok. Bien, pues, eh, me gustaría escuchar a alguien más al respecto. Pues, yo he investigado un poco sobre las ovejas, y las ovejas tienen muy buena vista, ellas pueden ver bien y escuchan muy bien, pero al momento en el que entran a un lugar donde hay sombras o está oscuro, pierden completamente el sentido de, de ubicación, y es muy difícil para ellas ubicarse. Entonces, me parece pues, muy buena la, la relación que tienen con nosotros, porque nosotros, no creo, igual que Sarai, que el pastor las haya llevado, sino que ellas solas se alejaron del pastor, perdieron de vista por buscar alimento, por no sé, una mariposa que iba pasando, lo que sea. Por seguir a su compañera. Por seguir a su compañera, ajá. Entonces, okay. no creo que las haya llevado el pastor, sino que ellas perdieron. Vale. Eh, bueno, yo creo que eh, la parte principal es que, a pesar de andar en el valle de sombra de muerte, el Señor estará con nosotros, ¿no? Y lo vamos sí. a seguir abordando en la parte final del estudio. Pero por ahora, voy a invitarlos a que me acompañen a escuchar a un experto que responderá a la siguiente pregunta. Los tres elementos, mesa, aceite, copa, del Salmo 23.5, ¿cómo podrían ayudarnos a recordar que Dios es quien los provee, aunque estemos en el valle? Me gustaría comenzar leyendo el texto en cuestión. El Salmo 23.5 dice, Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tenemos que ver en qué contexto habla el salmista. Cuando habla de aderezar mesa, no se refiere solo a una comida, sino a la elaboración de un banquete. Entonces aquí estamos hablando de alguien que prepara un banquete para otros, aún cuando hay personas que quieren sumar. mal. Como quien dice celebrar en medio de la persecución, en medio de una situación negativa. Cuando hablamos de ungir la cabeza, el salmista hace referencia a la tradición de que cuando llegaba el invitado especial al banquete se le ungía su cabeza con un aceite especial y unos perfumes especiales y era el quien se sentaba en el lugar principal de la mesa. Así que este acto de ungir no es para cualquier persona. También tenemos la referencia bíblica del ungimiento para ciertos cargos especiales como el del rey. Y finalmente habla de una copa rebosante. Que en este contexto lo que el salmista está hablando es de un corazón que rebosa de alegría. Entonces la respuesta podría ser que en medio de nuestras tribulaciones, de las persecuciones, Dios nos permite celebrar con él. En segundo que nos unge para una misión especial y en tercer lugar que él puede hacer que nuestro corazón siempre esté rebosando de alegría independientemente de las circunstancias negativas que nos rodean y de esta manera el salmista nos ayuda a entender este concepto tan importante de cómo nosotros podemos desenvolvernos con la confianza de que tenemos un dios que está con nosotros y que nos acompaña en medio de la situación más difíciles de nuestra vida. Bien, agradecemos al experto por estos comentarios tan enriquecedores sobre la lección. Y bueno, vamos a continuar con la parte final de nuestro estudio. Fíjense, amigos, que me llamó mucho la atención este tema que presenta también el, el Salmo referente al tratamiento con los enemigos. Y es que en el contexto en el que en la vida podemos toparnos con, con valles de sombra, de muerte, que compliquen nuestro camino, que se espera que sea un camino justo, un camino correcto, se pueden presentar obstáculos, ¿no? y uno de esos obstáculos pueden ser los enemigos. Así que me gustaría que, eh, para ilustrarnos un poco en cómo los cristianos debemos comportarnos con los enemigos, consultáramos Mateo 5:44 y Romanos 12, 18 al 21, eh, intentando resolver cuál es la norma bíblica para tratar con un enemigo que podría constituir un obstáculo en nuestro camino de justicia. Bueno, Mateo 544 dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil, ¿no? Qué difícil se escucha fácil, ay sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?, ¿cómo te ha ido?, pero ya a lo que dice que los ames, creo que es algo complicado porque realmente no es por ti. Tú puedes tener la iniciativa de llevar la fiesta en paz, como dicen por ahí, pero realmente amarlos, hacerles el bien, estar con ellos, preocuparte por ellos, pues ya inicia el trabajo del Espíritu Santo. Okay. En Romanos 12, 18 al 21, dice, Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, A mí me toca la ven vengarme, yo les daré a cada cual su merecido. Y también dice, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al, cron, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Es, es, son palabras eh, de otro nivel. Eh, celestiales, yo diría. ¿no? Eh, es imposible a veces como seres humanos, como personas, eh, poder intentar eh, hacerlo por uno solo. Sino, como, como decías... Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que ese pastor nos vaya acompañando durante todo ese nuestro camino. Vale. Yo considero que es difícil, la verdad. Cuando estaba estudiando, me di cuenta que probablemente no odio a alguien. Pero a lo mejor hay personas con las que no tengo una muy buena relación. Y llegar a ese punto de amar, como decía Valeria, y... Tener ese sentimiento con la persona es muy complicado. Solamente Dios es el que puede tener eso en nuestro corazón o sembrar ese amor para que nosotros podamos ser bondadosos con esas personas. Es muy difícil. Okay. Bueno, yo creo que eh, la mejor manera de eliminar a un enemigo, que es lo que todos buscaríamos, es convertirlo en un amigo. no Así es. Estaba pensando justo ahora en, en esos casos de violencia escolar, no como... Mencionaste tal vez en tu contexto es diferente, pero en la educación básica con el tema del bullying y la violencia escolar, pues los muchachitos son enemigos, ¿no? Y estaba analizando un cortometraje que se usó en un curso en donde la persona a quien siempre le quitan su sándwich le lleva a uno especialmente preparado para su agresor. Y por ahí se da cuenta de que la pasa un poco mal y fue la manera en que se hicieron amigos. Y cumple con, con este dicho, ¿no? Claro. Eh, bien, en la parte final nos hace tener muy presente el tema de la promesa o las promesas de Dios para nuestro valle de sombra de muerte. Así que me gustaría que eh, me, eh, refiriéramos a algunos textos también. ¿Qué te parece, Valeria, si me ayudas con el Salmo 23.6? Sí. Eh, saraí con Efesios 1.4. Claro que sí. Y Jaime con segunda de Pedro, 1.10. Efesios 1.4, ¿verdad? Sí. Ok. Adelante. Efesios 1.4 dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. Entonces somos escogidos. Efesios 1.4. Uh -huh. Somos escogidos. Tenemos esa, esa seguridad. Ok, Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ok, ahí encontramos que tenemos a alguien que nos sigue buscando el bien y la misericordia, ¿no? La lección hace una precisión gramatical ahí que es tan intenso que se puede traducir como persigue. El bien y la misericordia nos persiguen, ¿no? Entonces hay que dejarnos alcanzar por eso. Y segundo de Pedro 1, 10. Hermanos... Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre deben esforzarse más por hacer todo esto. De este modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Okay. Bueno, tenemos estas, estas promesas y seguramente muchas más que podríamos encontrar en la palabra de Dios que nos garantizan que a pesar de que en nuestro camino como una ovejita podamos encontrar eh, valle de sombra y de oscuridad, Dios estará siempre para garantizarnos que nos cuida, que nos hará no temer y que nos ofrece un destino seguro. ¿Okay? Sí, sí. Para concluir, me gustaría que en eh, una frase expresáramos con qué nos quedamos de esta lección. Vamos a empezar aquí por Saraí y terminamos con Vale. Quería reformularlo en mi mente, <ríe> pero me quedo con que a pesar de que el camino tenga sus veredas bonitas, sus sendas oscuras, Dios siempre va a tener una mesa preparada para nosotros. Y nuestra recompensa ahí estará. Okay. Yo me quedo en que eh, Dios nos comprende, eh, que podemos encontrar confianza, podemos encontrar esperanza, y sobre todo que este mundo eh, terrenal va a llegar a su fin y va a terminar todo. Y estaremos con Jesús por toda la eternidad. Esa es la confianza. Amen. Pues estar en el valle es difícil, con sombras, con, con distracciones, con todo. Pero, pues ciertamente el bien de la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Ok. Y yo me quedo con que, de alguna manera, al tener la palabra de Dios con todas las promesas, con todas las garantías, nos ayuda a, a ver el panorama completo y a tener esperanza de que el pastor estará ahí para nosotros y de que todas las pruebas y obstáculos que nos encontremos, el valle de muerte, la enfermedad, los enemigos, nos capacitarán para tener éxito en nuestra vida como cristianos. ¿no? Bien, pues también les agradezco a ustedes por acompañarnos en este repaso de la Escuela Sabática Universitaria y nos vemos en el próximo episodio.